Thank you. Siempre lo hago por mi cuenta, así que lo supero Tengo en mente mi ambición y mi amor por entrenar Sin rendirme lentamente hasta que lo demuestro Ni oír las negaciones, seguirme moviendo Frente en alto al actuar Nunca más dudar, sin mirar atrás, mi camino fijo está Manteniendo el control, avanzando voy Sin pertenecer al lugar en el que estoy Quiero a la cima llegar, sin ningún pesar Vive con aliento y difúndelo sin más Quiero mis sueños cumplir Tan solo vivir soy muy inexperto, quiero entenderlo al fin Siempre lo hago por mi cuenta, así que lo supero Tengo en mente mi ambición y mi amor por entrenar Sin rendirme lentamente hasta que lo demuestro Ni oír las negaciones, seguirme moviendo Si saqué todo este arte es toda mi medicina Todo lo he hecho de una forma genuina Ya estoy harto de que me jodan, sin una adrenalina Hago lo que hago, solo déjame entrar, déjame entrar Agradecido en mi constancia, o si estable, o si sencillo, o si conoces mi alma, mi meta y mi mal tan solo, da igual yo voy a... Ganar, no quiero un falso amor, quiero todos a mejor Solo lo diré una vez, escuchen todos muy bien El camino mostraré, si quieres perder O solo mantente claro y hazlo de una vez Pues mi meta está en llegar, al primer lugar Trabajando duro hasta que lo pueda lograr Levántate con el sol